Magnífica eh, transmisión especial entre la Z y Telenor. Y aquí está conmigo a mi diestra Pin, es un es una figura icónica de la zona y alcalde municipal de Jaya. Buenos días, Pin, qué placer tenerte acá. Buenos días, buenos días para el placer es mío estar con la Z y Telenor en esta. Mañana. Yo quiero que tú me valores eso, yo quiero que tú me valores desde tu punto de vista y como funcionario público ele elegido por el pueblo de esta zona, la importancia que tiene esta carretera como trayecto que va a unir a esas dos importantes ciudades y dos uh -huh. grandes provincias de la República Dominicana. Mira, eh, te voy a ser sincero, la única preocupación que yo siempre he tenido con una de las provincias que no tiene acceso al mar es San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte. Y desde el 2012, que el presidente Hipólito que aspiraba a la presidencia, siempre yo, antes de pongo a firmar un documento para que llegue a la presidencia. Desgraciadamente, no tuvo la oportunidad Hipólito. Pero si bien es cierto, la Z estuvo el 4 de enero del 2016, y era el, el sentimiento de mi persona hacia ese proyecto. Sí. Pero bien, eso fue para en parmarito así es, así es. pero bien eh, con la visión que teníamos de luis abinader eh, en este proyecto eh, nosotros el barco de este distrito y quien les habla nos reunimos con luis abinader aquí mismo en el distrito municipal de jaya ahí le entregamos una carta con dos proyectos que es el proyecto carretera san francisco río san juan y el de la parroquia del Distrito Municipal de Jaya. Pero no obstante a eso, estamos constantemente dándole seguimiento con el Ministro de obra pública, mes tras mes. Y quiero dejar dicho con eso, que a veces surgió en el día de hoy esta actividad porque en realidad todos los funcionarios que representamos las provincias de Duarte, la sociedad para que este objetivo se logra para el desarrollo de nuestra provincia. Muchas gracias. Esta carretera es una necesidad de toda la zona. No solamente va a beneficiar al, al distrito, no solo va a beneficiar a la sección, al paraje, a los entornos que, que va a atravesar, dos provincias, las va a unir y las va a convertir en destino ecoturístico, que es lo que hemos estado impulsando desde el primer momento cuando vinimos en esta ocasión a participar de esa producción especial de la Z101, donde recibimos también las autoridades, los aspirantes galleros muy elocuentes muy bien manejados sus términos, sus expresiones. Pues, en la sí, cosa sí. importante de la región y de la ciudad. Y está Gracias por ahí también va eh, el hombre del cacao. Sí, sí. Es ahí. Así y es. tenemos visitas importantes también desde Río San Juan. Así eh, es. Ya estaremos conversando con ellos más no, no, no. Pero mira, una inquietud. ¿Qué falta para que concretemos esto que se está pidiendo por años? Y hablando contigo, Pin que has dicho que has puesto en manos del presidente Luis Abinader y Gille con la, con la influencia y las relaciones que tiene por la experiencia política, ¿qué es lo que ha faltado y por qué se ha quedado hasta ahí? ¿Quién me lo puede contar? Mira, eh, en el día de ayer... Lo ya... hago con el propósito de que no se repita. Sí, en el día de ayer me eh, llamé la gobernadora, tratar de canalizar una reunión con el presidente en el Palacio para tratar este tema específico. Le doy gracias a Luis, que en un momento dado me reuní con él para dar temas de las provincias y me dio la gran importancia y tuvo resultados. Y creo que esta vez cuando yo vaya, que estamos ya canalizando, reunirme con el presidente, es el tema principal. Y de nuevo le voy a traer una respuesta a San Francisco de Macorís. En aquel momento, perdóname, sí. eh, Francis, en aquel momento que hicimos el otro programa, había una notable negativa de los grupos medioambientales. Sin embargo, en este momento, todo lo que he escuchado ha estado consono con la petición. Queremos la carretera, necesitamos la carretera. Todos los sectores que nos hemos conversado en este momento están de acuerdo. Entonces, vamos a darle el último claro. Mire, eh, cuando la carretera sufre... El, la detención de la obra porque como le decía en el 88 se hizo de Río San Juan hasta Baquí en el 77 se hizo de San Francisco hasta Bova eh, a gestiones de David Gabriel que hay que decirlo se habilita de Río Bova Río Baquí, 11 kilómetros ahí viene la denuncia eh, política en ese momento de un amigo mío de un amigo mío que dice que están haciendo una inversión de 1.100 millones de pesos destruyendo la reserva científica Quitespuela, lo cual era una total falacia. Era una mala información que le había llegado a ese ex senador amigo, ¿verdad? Mm. Y entonces los grupos ambientalistas abren eh, los cañones para atacar la obra. Senador, ya se aclaró era, bastante era, era, de que esa esa la reserva científica quitespuela. Se abre a sugerencia de don Alfonso Moreno Martínez y de Monseñor Moya, sí. ¿verdad? sí. Y los grupos de ambientalistas de aquí de San Francisco que sí. habilitan eh, y le hacemos ley, ¿verdad? sí. Eh, cuando se abrió la. Eh, creo que me recuerdo cuando sobrevolamos la zona para tomar lo, lo, los puntos junto con eh, Vinicio Tobal. Eh, bien, entonces lo que hace la carretera es salvaguardar la seguridad ambiental de la reserva porque cuando no hay camino y los caminos están deteriorados la camionetita deteriorada de, de Fundación Quitepuela o de Foresta no puede penetrar y entonces ahí se aprovechan algunos desaprensivos que se han ido para el pueblo a venir a, a talar los árboles de la, de la reserva, a hacer conuco a quemar, etcétera, etcétera, entonces ...la carretera, lo que es una seguridad para el medio ambiente. Bien, gracias, Gilles. No Nosotros estuvimos hace unas dos semanas caminando en este entorno. Hicimos el trasiego casi, bueno, casi no, hasta el río Boba. Y nos encontramos con una tala indiscriminada de árboles... ...que sobra decir que no estaban en tiempo para corte. Pues todo el mundo sabe, todo el que tiene mínimos conocimientos... Sobre esto, que hay un tiempo para darle el corte a los árboles. Había una tala extraordinaria en unos 2-3 kilómetros cerca del río Boba y no era responsabilidad de nadie. Y los grupos medioambientalistas no estaban enterados y no estaba pasando nada. Entonces, como que hay algo de doble moral ah, hay en déficit, algunos aspectos. Hay déficit de vigilancia y de supervisión es en importante, la reserva. Es importante establecer que la carretera es de difícil acceso en algunos tramos. Y como usted plantea, Se ha ido probablemente ¿no? los vehículos que hay disponibles para dar la vigilancia sí, no hay. tengan la capacidad. ¿Sí hay? Sí. Bueno. No tienen presupuesto. Hay que decirlo aquí, que lo sepa el país. Sí, Fundación pueda no tiene el apoyo económico financiero que necesita para custodiar en el perfecto estado eh, esa reserva. Bueno, entonces tenemos ahí hecha la denuncia porque no es posible que siga sucediendo de esta manera en un lugar paradisíaco, hermoso, madre de aguas, como en el lugar en el que estamos enclavados. Les damos las gracias a nuestros invitados en bueno, este momento. gracias a ustedes. Y de un sí. minuto a otro vamos a los estudios porque esta producción continúa. La Z101 y Telenor. Adelante, estudios.